Hola, soy Edgar Carballo, tengo 32 años, soy de Tenerife y apartela. Un ejemplo del contraste que ofrece la isla, he estado en la nieve, en la playa, en tierra volcánica súper seca en un terreno increíble para montar, húmedo, barro, hemos tenido de todo en cuatro días. Entonces, ya te puedes imaginar lo que puedo tener yo en una pretemporada, de variedad de terrenos, climas y, y de todo. Entonces, para la bici, para mí, un, una pretemporada fuera de, de Tenerife, yo creo que me sería muy difícil, lo haría muchísimo de menos. Al final tenemos tantas, tantas cosas para hacer en un lugar tan reducido que, vamos, yo por lo menos, disfruto de la vida día a día, y el que no lo hace aquí es porque, porque no quiere. Nosotros somos venimos de una, de una familia muy humilde. Mi padre es un pastor de cabra y nosotros nos criamos en el monte. Es decir, antes no teníamos nada. Edgar es un tío cicurrante que ha salido desde abajo y aquí en casa pues nada, aquí ha habido que, que currar, todos hemos tenido que currar y, y él también. La verdad que he trabajado bastante y eso, cuando era un niño no tienes unos valores que va cogiendo con el paso de los años, ¿no? Y entonces creía, creí, joder, ¿por qué tengo que trabajar tanto? Si a lo mejor mis amigos iban a jugar al fútbol, estaban en la plaza y tal, yo a lo mejor tenía que trabajar y luego para poder ir a entrenar un rato por la tarde. Pero la verdad que ahora son unas cosas que agradezco. La única forma de valorar las cosas es cuando te cuestan. Cuando te cuestan, sabes lo que valen y sabes apreciarlas. Eso me, me ayudó a, a, a llegar a donde he llegado, ¿sabes? Sí. Y de la manera que lo he hecho. Que, que lo he disfrutado muchísimo. Creo que todo el mundo me valora bastante por esas cosas, por ser muy luchador y trabajador y, y tirar para adelante siempre. Creo que eso la gente lo admira, lo ve y, y, y bueno, al final es una cosa que, que agradezco de, de mis inicios. solo que las cabras ya no la verdad ya la vida, que ya, que ya las compré otro día. el vino es curativo y está dicho por un, un, una persona que ustedes no más que ustedes ¿eh? está bueno el mío está bueno yo estoy probando también voy a probar a ver si voy más rápido con el vino le paso y le veo y tal, y tengo un camino aquí, hay otro por ahí al lado, tengo un montón de, de descensos por este remonte. Y ahora estoy aquí por el vicio de las cabras, las cabras las tengo que que nací Yo trabajé en las minas y tal, pero no es mi vida. Ustedes mismos les quitan este caminito a las bicicletas, ahí están los trañas porque les gusta y están acostumbrados. Y hay que gustarle porque si no les gustara, no lo hacían. Todo tiene que gustar yo me voy para arriba entonces. Vale, vamos. Ahora tengo la bici eléctrica y, bueno, no te puedo explicar lo que disfruto de la bici eléctrica. Cojo la, muchísimo la Rayón para hacer mis entrenos y tal, pero la Wild me ha abierto los límites a tope, estoy imaginando una isla con el desnivel que tenemos en los pocos kilómetros y disfrutando lo mismo de las bajadas y haciendo el triple de, de bajadas que a mí me encanta bajar y montar en bici y tal, entonces cada, cada entreno a lo mejor haciendo el mismo trabajo disfruto más del doble de, de la bicicleta. Sí. Les he contado siempre al principio cuando eso me ayudaba a hacer los dosieres para ir a pedir sí. dinero para poder salir así cuando estaba empezando y cuando iba a las primeras carreras fuera. Sí. Que... Cuando él empezó, que me lo dijo y tal, empecé yo a moverme en Wimar eh, por las tiendas, pidiéndole a la gente que me ayudara y tal. Y bueno, yo todo lo que podía ayudarle yo lo intentaba. Como digo yo, dinero no teníamos, pero al menos voluntad sí. Y gracias a Dios, a él, a él ha insistido eso. y ha seguido y ha seguido y está donde está, por su propio mérito. Yo empecé con una bici que me regaló mi padre, así muy mala de supermercado. Estaba siempre regulando los frenos al toque, todos los cambios, los regulaba cada día. Le hice un guía que a cadenas yo a mano, si se rompía una patilla se la hacía yo a mano, no era de ir a la tienda a comprarlo. Entonces, mi padre no me decía, no te puedo estar comprando, te rompiendo todos los días, no te puedo estar comprando cosas. Vale, pues tenía una radiada, un martillo en un taller, hacía no, sí, La web igual... canaria, tío. La banana. Trabajando un poquito. Estuvo y estuvo años, bien, con, nosotros años trabajando trabajando con nosotros trabajando para poder salir a correr, para poder entrenar. Trabajando para... con nosotros tenía. podía ir a las carreras y claro. volver y seguir trabajando. Nosotros hemos apostado por él y los hemos ayudado en todo. si no es imposible. Él no hubiera podido, no hubiera podido hacer nada. Y él se lo merece más que nadie. Se lo merece él, que ha sido el que ha estado tirado eh, en Inglaterra llegar ahí a decirme oye, tío, no tengo ni un euro. Menos mal que llegaste. Ni para salir del parking. Y, y bueno, ahora con Orbea estoy encantado. Es un, es un sueño hecho realidad. Estoy en una gran estructura todo, todo el que me rodea son gente muy grande y bueno, ¿sabes? no tengo palabras para describir lo agradecido que estoy y lo, y lo cómodo que estoy ahí, al igual que Abba de Bici por, por siempre estar ahí y ayudarme a, a llegar a, a cumplir mis sueños. Y, y bueno, súper agradable venir a ver a José. ¿Cuánto daría yo por tener la edad tuya ahora? Con la experiencia que tengo. <risa> yo cuando puse este negocio compré tres mulos y dos hombres pagos con los dos tres mulos. Y traían la comida en los mulos? Todo aquí, todo aquí en los mulos. Para arriba y para abajo lo que se vendía ¿Ha, ha cambiado y todo. Algo el tema, ¿eh? Hombre, oh. Cuando ustedes tengan 85 años como yo, verán como ya tienen experiencia de todo. A menos de plantar papas, ¿eh? <risa> Pulpito ahí, ¿eh? Y la orilla, de la playa, Lo que no tuvo bañarse hoy, ¿eh? <risa> Cuando tengo que hacer dos horas de entreno, pues si hago esas dos horas y después me he hecho una desapajada o dos guapísimas, te lo compro. Por eso mismo me suele motivar mucho más ir con la bici duro. Estoy siempre metido en el monte, me gusta mucho montar y que, que las rutas la ruta sean divertidas y que haya mucho, mucha acción. La moto surgió a partir de que lo veía un, un gran complemento para, para entrenar para la bicicleta. La verdad que cada día que vengo aquí eso es el mejor entreno. Buscando la motivación, la motivación y las ganas es lo que mueve el mundo al final. ¿Qué tal? ¿Mando algo para darle o qué? Sí. ya es ratito. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Ok? Muy pues bien, encantado. Hey, igual, ¿viste? ¿Nada? Bueno, señores. Ah, no, coño. Hey, muchas gracias. Igual. El mayor valor que veo yo en, en el deporte y yo creo que en la vida, el respeto. Seguro. Mira, eh. Marca de, de Ron de, de Canarias. <risa> Se hace querer, para nosotros es un hijo más, pero Edgar con todo el mundo. Le interesa mucho que el nivel en la isla suba, por eso siempre está arreglando senderos, haciendo saltos, ha organizado carreras, cualquier persona que le hable de aquí y le diga, oye tío, me gustaría montar contigo, es bienvenido. Hombre, es amigo de todo el mundo, ayuda, siempre ayuda a todos, siempre con una sonrisa y como deportista está claro que que es un animalito, como decimos aquí. Soy una persona igual que el que era cuando empecé y que cualquier niño que tenga que acercarse a mí o lo que sea, que, que soy uno más y, y que estoy para lo que haga falta. Porque estoy compartiendo un deporte que es muy familiar, tú vas a disfrutar del deporte, entonces cuando viene alguien que está disfrutando del deporte que flipas como tú, viene y ya entonces hay una, una armonía que flipas, ¿sabes? something special